¿Cómo están, buenas tardes, que gusto saludarles, yo soy Fer Toraya, y ya estamos aquí en un programa más en Espacio de Excelencia, por supuesto, en la señal de eh, Census, eh, capacitación con sentido, que gusto saludarte, qué gusto que nos sigas y nos acompañes en el eh, programa del día de hoy, que como ves, es un programa bien, bien interesante porque eh, vamos a hablar sobre el burnout, un trastorno que hoy en día se está hablando bastante en las empresas. Y bueno, hoy es el, el primer lunes después del de primer puente del año y después de quizás el primer eh, fin de semana eh, de vacaciones en donde el contexto... Eh, aún siendo, entre comillas, todavía de pandemia, pues ya se están afortunadamente relajando las cosas. Y bueno, a, a, así que eh, la colación de todo lo que ha ocurrido, todo lo que nos hemos encontrado a nivel mundial con esta pandemia, pues estamos también encontrándonos con diferentes temas que vamos a revisar el día de hoy. Así que, si eh, te es de interés, si te resulta significativo, comparte este eh, video, darnos tu, tu like para que cada vez pues, seamos más en este programa que es para ti. Es, al final de cuentas es para que eh, tú puedas tener información desde mi perspectiva importante, interesante y que te sirva, sobre todo que te sirva en el día a día. Así que bueno, pues vamos a um, eh, estar hablando sobre un trastorno que resulta eh, significativo porque la Organización Mundial de la Salud está eh, reportando cada vez más el estrés, el estrés laboral, el estrés eh, en el trabajo, como quizás, déjame decirlo así, eh, otra pandemia que se está dando en, en, la, en el contexto organizacional, en, en el contexto laboral. Y eh, cómo se han roto esquemas eh, y cómo se han roto paradigmas, amigos. Eh, antes nos decían... Lo que los problemas de casa se quedan en casa y los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Esa era, eh, no sé si a ti te tocó escuchar esa, esa frase, y esa será el pan nuestro de cada día cuando nos decían esa, así eh, eh, pues que esas condiciones, ¿no? Que nos daban tanto en casa o en el trabajo. Y resulta que hoy, amigos, eh, el trabajo entró a casa. El trabajo lo llevamos ahora a casa. Y aunque hoy están ya en una fase de la pandemia, estamos ya en una fase de la pandemia donde ya estamos otra vez buscando regresar a las oficinas quienes estamos trabajando de esta forma, pues al final de cuentas, el, eh, las oficinas, los negocios, las empresas están viendo un, una gran ventaja de trabajar desde casa, el famoso home office y, y esto ha generado un revuelo muy muy importante y más para las eh, mamás, para las mujeres trabajadoras, las mamás trabajadoras, donde lo, el rol de mamá eh, es se eclipsa también con el rol de jefa, eh, gerente, supervisora, coordinadora o trabajadora, no importa, con el rol de empleada y esto ha generado un impresionante estrés dentro de nuestras mujeres en, en todo el mundo y por tanto entonces esto implica eh, un problema significativo, un problema de estrés adicional. Y bueno, eh, por supuesto, también eh, con el resto, entre comillas, y lo digo con todo respeto, con el resto de nosotros que no somos mamás, este, y que eh, pues es, trabajamos también. Al final de cuentas, esto implica un ex, exceso de estrés y la pandemia mmm, antes viral, ahora resulta que es una pandemia eh, emocional, una pandemia llamada estrés y mm, que tiene la etiqueta llamada eh, síndrome de burnout y ustedes se preguntarán qué rayos es eso. Bueno, pues vamos a, a, a pues, trae, hablar sobre ello. Creo que es bien importante para toda la gente que estamos de, trabajando y que les voy a dar eh, consejos y una técnica que se está trabajando ya desde hace un buen rato en las empresas, este, en los grandes corporativos a nivel internacional y les voy a compartir una técnica que se utiliza para poder combatir este estrés precisamente que se está generando eh, o que se genera tan solo, tan solo por el hecho de trabajar eh, ya es estresante. Bueno, pues ahora aunémosle todo lo demás, eh, la, la parte de eh, lo que trajo consigo la pandemia. Así que vamos a, a revisar, a hacer una revisión del de, mm, tema del día de hoy. Y el, la primera idea que te quiero compartir son los entornos favorables en las organizaciones. Eh, la, el contexto que te quiero compartir el día de hoy, amigo amiga, es que eh, el ideal, si lo quieres ver desde esta perspectiva, es contar con un entorno favorable en la empresa, con un entorno favorable en las organizaciones y esto implica que mm, en las organizaciones eh, se tenga un clima adecuado para el trabajo y como podemos ver ahí, eh, el entorno favorable en las organizaciones es todo aquel que promueva un sentido de pertenencia en los empleados, en los trabajadores y que eh, podamos eh, tener con claridad nuestras responsabilidades, eh, digamos que afrontar correcta y adecuadamente nuestras responsabilidades dentro de las empresas. Y aquí eh, surge el primer problema. Resulta que las nuevas generaciones tal parece que están teniendo problemas, déjame decirlo de esta forma, con el concepto de pertenencia. Eh, las nuevas generaciones, los nuevos eh, chicos están teniendo eh, problemas a la hora de incorporarse a la vida laboral porque eh, los que se incorporan a la vida laboral eh, no están sintiendo este sentido de pertenencia este famoso engagement, y resulta que le estamos dejando todo el peso a estas nuevas generaciones de incorporarse a las organizaciones en un ámbito laboral, en un clima laboral, que hoy por hoy está siendo complejo y complicado. Y déjame decirte, amigo, eh, que eh, si tú eres parte de una organización, si tú eres dueño de, un, de una organización, en realidad... Eh, tendrías que ser responsable de que estas generaciones nuevas, por supuesto también las, la, las notas nuevas, por no decir viejas, ¿verdad? Que, que trabajan, eh, las organizaciones deben ser responsables de generar estas, or, esta, este clima organizacional, de generar este engagement y recibir a sus colaboradores, a sus trabajadores y esto implica un esfuerzo. Así que, si tú eres dueño de empresa, es eh, importante que sepas, amigo o amiga, que es tu responsabilidad crear este clima de, eh, pues, favorable, un clima favorable a las organizaciones o dentro de las organizaciones. Eh, ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque de lo que se trata es que los colaboradores estén enfocados en los resultados y no se puede estar enfocado en los resultados cuando el clima laboral no es el propio, no es favorable para desplegar todas las habilidades, todas las competencias que las personas como empleados pudiésemos entregar a las organizaciones y no solamente para las organizaciones, sino también, por supuesto, para los clientes para eh, que pues haya esta comunión entre cliente y organización. Y esto implica tener entornos favorables. Esto implica tener unas eh, vías de comunicación que nos permitan atender situaciones que nos permita encontrar opciones, que nos permita encontrar soluciones a el día a día en estas organizaciones. Así que esto es fundamental y cuando las organizaciones, cuando las empresas logran generar este clima, este caldo de cultivo adecuado, idóneo y tener un entorno favorable, vamos a aumentar la probabilidad de que nuestros empleados eh, tengan una muy buena comunicación, una muy buena comunión con nuestros clientes dentro de eh, esta eh, relación empresa y cliente y también por supuesto clientes internos porque ya desde hace bastante tiempo se sabe que tenemos dentro de las organizaciones clientes internos, es decir clientes interáreas es importante, un compañero de trabajo también es nuestro cliente. Entonces, esto es fundamental e importante. ¿Esto qué significa? Significa que la persona, el empleado, en este caso, nosotros como empleados, incluso como dueños en este contexto, necesitamos tener un buen rendimiento, un buen despliegue de todas nuestras capacidades, habilidades y competencias esto significa mantener una salud mental. Como te compartía en el principio, amigo, amiga, la Organización Mundial de la, Saúde, la Salud está hoy ratificando que el estrés es la nueva pandemia a nivel mundial. Y esto implica entonces darle foco a lo que estamos viviendo, porque hoy resulta que el estrés no está en el trabajo nada más, sino que también el estrés, dado que el trabajo ha llegado a casa, lo tenemos en casa también. Así que ya sea en la oficina, si tienes oficina, o en tu casa, si estás trabajando desde home office, entonces estás pues aumentando la probabilidad de que el estrés lo tengas por todos lados de por sí, el estrés eh, eh, lo tenemos en todos lados, por decirlo de esta forma, bueno, al haber esta nueva, entre comillas, realidad, ha, ha, ha aumentado, y como dice la Organización Mundial de la Salud, pues, es ahora visto como un problema de salud, de salud mental importante. Así que, ¿qué rayos para la Organización Mundial de la Salud es eh, salud mental? Bueno, ahí te comparto una definición, dice, es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. ¿Qué es la salud mental, amigo amiga? No es otra cosa más que un equilibrio entre todas nuestras áreas de vida laboral, familiar, de amistad, de, o de amigos, pues no importa, es un equilibrio entre esas áreas que nos permitan desplegar todas nuestras capacidades en un ambiente de bienestar y de calidad de vida. Eso es salud mental, amigos. Yo te pregunto, ¿cómo andas en salud mental? <risa> Y la Organización Mundial de la Salud dice un estado de completo bienestar físico, mental y social. Eh, y no solamente es lo que antes se conocía como ausencia de enfermedad. Por lo tanto, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Eso es lo que es salud mental. Yo te pregunto cómo estás en eso, amigo. ¿Cómo estás en eso, amiga? ¿Cómo anda tu salud mental? ¿Cómo anda tu salud física? ¿Cómo anda tu salud social? Cuando eh, toda esta condición de pandemia empezó, amigo, amiga, eh, se empezaba a ya las primeras investigaciones con respecto a um, la cuestión laboral, la cuestión del estrés, todo ello, que iba a detonar en un problema prácticamente que nos iba a abarcar a todos, un problema donde eh, estábamos prácticamente eh, en, en un, híjole, una, una frontera muy delgada entre lo, lo este, saludable, si lo queremos ver desde esa perspectiva, y lo no saludable. Y esto nos alcanzó prácticamente en todas nuestras áreas de vida. Y como te compartía al principio, amigo, el trabajo llegó a casa. Tuvimos que abrir las puertas de nuestra casa al trabajo. Y lo que antes era, los problemas de casa se quedan en casa y los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Hoy, dime cómo rayos lo hacemos. Dime de qué forma, de qué manera nosotros podemos dejar los problemas del trabajo en el trabajo si lo tenemos en casa. ¿Y qué, qué dicen nuestras eh, mamás trabajadoras? Donde además eh, de todo ello eh, le ha, se han sumado más responsabilidades, ¿no? Cosa que, que por cierto, y, y lo digo, este esta de, colación de, de este tema, pues se supone que eh, este, lo, lo, los padres también eh, deberían de sumarse, ¿no? A la, a, a la educación de los hijos. Y resulta que eh, las estadísticas, sí. quienes están teniendo la mayor responsabilidad, siguen siendo las mamás. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Ya, dígame este amigo no y, y no amiga, sino amigo, di, dime eh, si eres eh, pues padre de familia dime quién educa a los hijos quién se responsabiliza de los hijos cuando ahora el trabajo llegó a casa ¿Cómo viene a, compli a complicar todo ello? Y estamos en nuevos paradigmas. Los paradigmas mmm, ya se rompieron. Eh, hoy encontramos a familias mmm, totalmente muy diversas, cosa que antes mmm, ni pensar en ello. Así que todo esto ha generado un estrés muy, muy fuerte ahí tienes eh, algunas eh, características de lo que es el síndrome eh, de burnout eh, este, que no es otra cosa más que un estrés laboral crónico es decir, es un estrés laboral un día sí y el otro también, y el otro día también, y el que sigue también todos los días es el famoso eh, síndrome del trabajador o empleado quemado Agotamiento emocional, despersonalización, desmotivación, insatisfacción, pobre desempeño laboral. Y las empresas están enfrentándose a esta condición de sus empleados. Y cuando entonces estamos en esta condición, dime de qué forma podemos rendir, de qué forma podemos eh, ser productivos. Y lo mismo ocurre en casa, ¿no? ¿De qué forma podemos ser este, productivos en casa? ¿De qué forma podemos dar lo mejor de nosotros en casa? Es algo bien, bien complejo que necesitamos trabajar. Y eh, te voy a dar algunas definiciones de tipos de estrés este, que, que se tienen. Por supuesto, es importante, amigo amiga. Eh, eh, eh, hago un paréntesis aquí, eh, hay dos específicamente, se dividen en dos grandes grupos, el estrés, el estrés sano, que nos permite activarnos, que nos permite hacer cosas, que nos pone en estado de alerta, eh, cuando algo hay que actuar y hay que ponernos en acción, y eso se le llama EU3, ese es lo que se le conoce como estrés positivo, el estrés bueno. Y del otro lado está el estrés, um, entre comillas, malo. Eh, y es todas estas clasificaciones que vamos a ver ahorita, que se le conoce como el distrés, el estrés malo, distrés. Y... Uno de los tipos de estrés es el estrés laboral. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral es, es este, identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales eh, ante las exigencias profesionales que sobrepasan eh, las capacidades de los trabajadores. Repito, son todas las reacciones psicológicas emocionales, cognitivas, conductuales, dentro de un contexto laboral o profesional que sobrepasan las habilidades de reacción y de desempeño, de desempeño adecuado y óptimo de los trabajadores. Esto es estrés laboral. Cuando ya está acumulado demasiado, demasiado eh, esfuerzo, estrés, eh, a nivel emocional, psicológico, cognitivo y conductual. ¿Qué es el burnout? Bueno, es no es otra cosa más que el estrés laboral este, crónico. Porque bueno, por supuesto tenemos estrés laboral, quizás por ejemplo este, en el contexto de cierre de mes hay este, estrés laboral, ¿no? ventas, contabilidad, administración producción en cada cierre, inicio de mes hay este, mucho, mucho movimiento, mucho estrés pero cuando este exceso de estrés se vuelve no solamente el cierre de mes, sino a mitad de mes, a principio de mes eh, todos los días cuatro o cinco veces por semana entonces entonces Existe esta cronificación, este eh, estado de estrés laboral crónico llamado burnout, el síndrome de burnout, en donde se altera toda la estructura de personalidad de los trabajadores. Y no importa qué nivel, ¿eh? Ok, pues estamos de regreso después de esta pausa comercial. <risa> Uh, tuvimos ahí por ahí algunos problemas técnicos, pero ya estamos nuevamente de regreso y eh, te comentaba precisamente, estamos hablando de cómo prevenir el burnout. El burnout te decía que era esta um, condición de estrés laboral cronificado, donde todos nuestros eh, capacidades emocionales, psicológicas, cognitivas eh, se ven comprometidas. Y mm, estábamos en el tipo de estrés, precisamente, que, que pues tenemos eh, o que estamos eh, propensos a eh, vivir en este caso, dentro, por supuesto, del contexto laboral. Eh, por supuesto, también tenemos el tecnoestrés, ahora que también se le ha llamado y que, bueno, ahora están muchas cosas de moda. Pues este eh, tecnoestrés es el uso excesivo de la tecnología. Y yo te pregunto, amigo, amiga, este, ¿te sientes identificado con este famoso nuevo tecnoestrés? Ya hasta esto existe, ¿verdad? Todo lo que eh, provoca esta ruptura de paradigmas que ahora eh, producto y derivado, quizás acelerado por la pandemia, estamos viviendo. Entonces, esto es significativo. También existe este tecnoestrés. Y, por supuesto, el estrés postraumático, que, bueno, entre otras cosas, no es otra situación más que un estrés. Ahí puse un par de ejemplos, pero, por supuesto, también el burnout entra dentro de, de este estrés postraumático, que tiene como origen la parte de una pues estrés constante provocado, todos los días o permanentemente. Por tanto, es importante, amigo, amiga, eh, que, que sepas. Te voy a compartir aquí eh, una serie de medidas, si tú eres líder dentro de tu organización, si estás encargado de un área o diversas áreas son de tu responsabilidad. Estas son algunas recomendaciones que te eh, puedo sugerir seguir para abatir todas las situaciones del de, síndrome de burnout, estas cinco alternativas, cinco de, de, de muchas, ¿no?, eh, donde, bueno, ahí está cómo hacer frente a este burnout, eh, pues, eh, procurar que tomen periodos de descanso, en términos laborales decimos vacaciones, Promover el, el trabajo en equipo, por supuesto brindar apoyo a tus empleados para que puedan tener este, recomendaciones o tú les puedas dar recomendaciones que hagan eh, ejercicio, yoga, meditación, pilates, que tengan ese espacio de esparcimiento, de distracción dentro de su este, vida laboral o vida, mejor dicho, general. Este, incentivarlos, por supuesto, eh, pues disminuir o eh, equilibrar las cargas de trabajo. Todo esto es parte de tu responsabilidad, amigo, amiga. Si eres el, el líder dentro de tu organización, si eres responsable de áreas eh, laborales y de trabajo, eh, es importante que sepas esta función, esta situación que eh, pues, pueda ayudarte como líder de un área encargado de un equipo de trabajo o de varios equipos de trabajo que tú puedes hacer. Pero seguramente me dirás, Fernando, eh, entonces, eh, este, y, ¿y yo qué hago conmigo mismo? Es decir, con mi propio estrés o con mi propio, aparentemente quizás, eh, esta situación de cronificación del estrés laboral. Bueno, te voy a compartir una técnica que por supuesto también lo puedes ocupar, te recomiendo que lo hagas y que lo realices a, a tus eh, colaboradores. Te voy a compartir una técnica que se está utilizando bastante dentro de eh, hoy de las grandes corporaciones y, y esta técnica no compete a las grandes corporaciones, la puedes implementar dentro de tu organización. Dice ahí donde va el enfoque va la energía y si el enfoque está en el estrés, ¿a dónde va tu energía? Hacia el estrés. Existen cuatro cuadrantes, cuatro cuadrantes que eh, podemos estar en ellos, en esos cuatro cuadrantes. Y la energía traduzca también como emociones. Déjame explicarte de esta forma. La energía o la emoción, no importa, cualquiera de las dos está bien, tiene estos cuatro cuadrantes. Y aquí al centro, esta línea, la vertical, eh, pues es lo que podemos decir energía alta y energía baja. Así se concibe: energía alta, energía baja. Mientras que en el eje de los eh, de las yes, el, el horizontal es el negativo y el positivo se percibe negativamente o se percibe positivamente y entonces tenemos estos cuadrantes. En ese primer cuadrante se le llama zona de supervivencia. ¿Qué emociones piensas que habitan en este cuadrante? En este segundo cuadrante es zona de agotamiento donde la energía es baja y la percepción de esta energía es negativa. Aquí en cambio es alta pero sigue siendo también negativa. Existe este otro cuadrante, que es la zona de rendimiento, donde la energía es, eh, se percibe alta y además se percibe positiva. Mientras que en la zona de renovación es una energía positiva, aunque quizás eh, está un poco más, más baja la, la energía. Traduzcamos energía ahora a emociones. ¿Qué emociones habitan en este lado del cuadrante, en el cuadrante de la, de la, del lado izquierdo, de la zona izquierda, donde está la zona de supervivencia y de agotamiento? Vamos a ver qué energías pueden habitar en la zona de supervivencia. Energías o emociones tales como impaciencia, irritabilidad, enojo, crítico, frustración, ansioso, temeroso, preocupación, autocrítico. ¿Te suena? es significativo este tipo de energía y o oh, emociones ubicas ¿qué habrá aquí? exhausto, vacío deprimido, triste, indefenso energía de agotamiento, zona de agotamiento, emociones de vacío, depresión tristeza, indefensión este, sentirnos exhaustos ¿Cuánto tiempo de tu día estás en este lado del cuadrante? ¿En la zona de supervivencia o en la zona de agotamiento? ¿Cuánto tiempo de tu vida, de tu día, laboralmente hablando, estás aquí? Vamos a ver qué hay aquí en la zona de rendimiento. Las zonas de rendimiento donde la energía es positiva y también está a tope, está alto. Bueno, pues quizás estamos motivados, revitalizados, optimistas, seguros, entusiastas. Aquí está, aquí habita la zona de rendimiento. Aquí es donde nuestra mejor productividad, nuestro mejor rendimiento viven. ¿Cuánto tiempo de tu día a día estás aquí? Y falta un cuadrante, el cuadrante donde la percepción sigue siendo positiva, aunque quizás un poco más eh, baja o tranquila la energía. ¿Qué emociones podemos ver aquí? Bueno, aquí está eh, la emoción de tranquilidad, serenidad, apacibilidad, sin preocupaciones, pacífico. Estos son los cuatro cuadrantes de la energía o de las emociones en las que podemos caer. Y yo te preguntaría, amigo o amiga, ¿en cuál, ¿en cuál estás día a día? ¿En dónde habitas tú la mayor parte de tu tiempo? Cuando estamos en burnout, estamos en esta zona, en la zona del lado izquierdo de los cuadrantes, o en la zona de supervivencia o en la zona de eh, agotamiento. Ahí estamos habitando normalmente. Yo te pregunto, ¿en dónde estás tú? ¿Desde hace cuánto tiempo? Ahora, si estás en la zona de rendimiento, felicidades amigo, felicidades amiga. Es importante que mantengas esa zona de rendimiento la mayor parte del tiempo. Por supuesto no puedes estar todo el tiempo ahí. No se puede. ¿Por qué? Pues porque la energía baja se agota. Es lógico, es normal. Pero es importante que lo sepas. La pregunta que te hago aquí, amigo amiga. ¿Cómo podemos mantenernos la mayor parte del día, la mayor parte del tiempo en esta zona de rendimiento? ¿Cómo nos podemos mantener? ¿Qué podemos hacer para que salgamos del estado de burnout, del estrés laboral crónico y empecemos a estar más tiempo, la mayor parte del tiempo en la zona de rendimiento? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, la única forma de entrar aquí o de permanecer la mayor parte del tiempo, que consta que te dije no todo el tiempo, porque no se puede, el ser humano tiene ciclos y como todos tiene altas y bajas. La famosa campana de Gauss tiene el, el, el, la pendiente, sube, sube, sube y llega un momento en que decae. Pero para evitar la, la caída eh, precipitante, precipitosa, dirían algunos, ¿verdad? La caída complicada. Eh, tenemos la posibilidad de hacer algo para que esta caída no se vea como una caída, sino más bien como una especie de escalera. Uh -huh. Donde cuando vamos de bajada, vamos declinando, vamos, eh, la, la energía, las emociones van bajando cómo nos podemos renovar o recargar la pila y ahí, la, ahí tiene la respuesta amiga ahí tiene la respuesta amigo la forma en cómo podemos estar la mayor parte del tiempo en zona de rendimiento es pasar sí o sí por la zona de renovación si estás aquí en la zona de supervivencia, debes de pasar a la zona de renovación. Si estás en la zona de agotamiento, pasar a la zona de renovación. No hay otra forma, amigo amiga. ¿Para qué? Para que una vez cargada pila, ingreses a la zona de rendimiento y te va a dar la clave y los tips, los consejos para hacer este ajuste y recargar pila. Para entrar a la zona de renovación y cargar pila, debemos, yo le llamo, hacer rituales de renovación. Y rituales de renovación no es otra cosa más que cargar pila. Y eso obedece a lo que se le conoce como los ciclos circadianos, que obedecen a ciclos de rendimiento. Eso es aprobado científicamente, amigo. Científicamente, amiga. Donde está, se sabe, es sabido pues que nosotros tenemos ciclos de agotamiento o de baja pila en donde hay que cargar la energía. Y más o menos estos ciclos duran entre 90 a 120 a tope, es decir, en las zonas de rendimiento de 90 a 120 minutos de trabajo. Motivados, revitalizados, optimistas, seguros, entusiastas. Y después de esos 90 a 120 minutos hay que cargar pila. Y para eso son los rituales de renovación. Esto que te voy a dar es muy, muy valioso, amigo, amiga. No lo eches, como decimos aquí en México, en eh, saco roto. Esto te puede salvar, te puede salvar tu trabajo, laboralmente hablando, el estrés y evita tener estos estados de burnout. Así que los rituales de renovación te recomiendo que los realices cada 90 minutos, hagas un alto Hagas un alto de 5 a 15 minutos. De 5 a 15 minutos. Es suficiente para volver a recargar pila y entres nuevamente a la zona de rendimiento. ¿Cómo lo vas a hacer? Con poniendo una alarma cada 90 minutos para que sepas que es hora de tus rituales de renovación. Y mi recomendación es sí o sí, amigo o amiga. No es, ah, todavía me siento con energía, todavía estoy a tope. No, no, no. La parada es desde mi perspectiva y mi experiencia, te lo digo, es obligatoria. ¿Parada para qué? Para hacer rituales de renovación. ¿Qué rituales de renovación? Desde técnicas de respiración. 4x4 es una técnica que yo utilizo mucho y recomiendo mucho a mis clientes, a mis pacientes, realizar en donde en cuatro tiempos inhalas en 4, 1, 2, 3, 4, mantienes el aire en 4, 1, 2, 3, 4, exhalas en 4, 1, 2, 3, 4 sin aire en cuatro y nuevamente vuelves a iniciar el ciclo en cuatro una, dos, tres, cuatro y te vas, son cuatro ciclos eh, de cuatro, por eso se llama cuatro por cuatro eso es, una, es un ritual de renovación que no te lleva entre cinco a siete minutos máximo ¿Qué otro ritual de renovación? levantarte e ir a tomar si, si estás en la oficina, quizás levantarte y tomar a tomar al garrafón tres vasos de agua hidratarte te lleva cinco minutos tomar sorbos para tres vasos de agua, más que suficientes para hidratarte ¿Qué otro ritual de renovación? darle la vuelta a la cuadra levantarte bajar y salir y darle la vuelta a la cuadra ¿Cuánto tiempo te lleva darle la vuelta a la cuadra? 5? 10 minutos? No pasa nada. Uh -huh. Otro ritual de renovación. Gimnasia cerebral, amigo, amiga. Eh, gimnasia cerebral, lo puedes googlear, es una herramienta que permite conectar los dos hemisferios. Y gimnasia cerebral es, por ejemplo, hacer esto. Si eh, puedes ver, es hacer eh, esta conexión eh, lúdica que te permite coordinar estos juegos que conectan los dos hemisferios y para poder estar al 100 y rendir, necesitamos conectar los dos hemisferios. Este es un ejercicio muy sencillo, que si estás viendo en, en pantalla, pues lo puedes realizar o también este, hacer eh, esta, este otro ritual donde estás intercalando eh, el puño cerrado, pulgar abierto, puño abierto y pulgar adentro, y después intercambias. Y estás jugando con esta posibilidad de conectar tus eh, dos hemisferios. Uh -huh. ¿Qué otros rituales de renovación? Por supuesto, meditar cinco minutos en Google, en YouTube, encuentras muchas meditaciones. Cinco minutos, no necesitas más, amigo, amiga. Ejercicios de estiramiento, ¿no? Estirar las extremidades altas y bajas, levantarte, estirarte, es importante y más que nada con este eh, hoy eh, office o incluso dentro de la oficina. Cinco minutos de estiramiento, amigo amiga. Por cada 90 minutos, cinco minutos máximo, 15 rituales de renovación. ¿Qué otro? Leer. Eh, un capítulo de tu libro favorito. Si eres bueno para la lectura, es un extraordinario, extraordinario ritual de renovación. Te carga la pila. Otro. Escuchar tu música favorita. Dos, eh, es, eh, ¿cómo se llama? Dos, dos piezas. Es más que suficiente. Si sientes que necesitas recargar pila, un, eh, tus dos piezas favoritas para cargar pila. Si sientes que necesitas relajarte y tranquilizarte, tus dos piezas musicales que te relajan. Te llevan entre cuatro a siete minutos. Son rituales de, de renovación que si tú los haces cada 90 minutos, aproximadamente te estás llevando... Eh, te llevan a hacer más o menos al día entre 5 a 7 rituales máximo de renovación a lo largo del día. Y esto si tú lo haces todos los días amigo amiga, aunque incluso repito, aunque no te sientas cansada, aunque no te sientas agobiado, lo haces. Y para eso la tecnología ayuda bastante. La alarma después de 90 minutos te va a indicar ya es hora de tu ritual de renovación. Esta técnica amigo amiga la utilizan las empresas como Google, como Microsoft como este Facebook, como Amazon como Nike como Disney todas estas grandes empresas, grandes corporaciones lo hacen y se los enseñan a sus líderes de área, a sus empleados desde el más alto hasta el más bajo. ¿Por qué? Porque saben que esto va a evitar un estrés que hoy por hoy está siendo, nos está rebasando. Esto, amigo, amiga, es lo que te quería compartir el día de hoy. Porque es importante, si la Organización Mundial de la Salud está ya diciendo que la pandemia, la siguiente pandemia, tiene que ver con el estrés es porque están viendo resultados en investigaciones que nos está rebasando este nivel de estrés. Por eso me interesaba, amigo, amiga, hablarte sobre esto. Esto era lo que te quería compartir y bueno, espero que te haya significado, que te haya hecho sentido esto que hoy compartí contigo y sobre todo que hagas estos rituales de renovación. Mi recomendación es sí o sí hacerlo gracias, gracias, ojalá que les sea de utilidad, comparte este video a tus contactos si consideras que les puede servir, compártenos, dan, danos tu like para que lleguemos a más gente y eh, se vean beneficiados, yo soy Fertoraya, esto es Espacio de Excelencia en la señal de Census, capacitación con sentido eh, gracias, gracias, gracias por seguirnos y nos vemos en 15 días con otro interesante tema que espero también te sea de utilidad. Nos vemos, que tengas una extraordinaria, extraordinaria inicio de semana y cierre del primer día, el primer día de la semana, lunes. Cuídate y nos vemos pronto. Hasta luego.